Estaba como Eugenio Vélez, un hombre que se ha ganado el puesto aquí en el equipo de las Águilas Ciudadeñas. Al principio había escepticismo, Eugenio, de que tú pudieras ser el equipo. Sin embargo, cuando te vi de quinto bate ahí, dije, caramba, hizo el trabajo el ¿no? hombre. ¿Qué hiciste, dime? No, nada, sé lo mismo, no, tú, no trate de hacer mucho, solamente poner bola en nuevas, enseñarle a ellos que estoy bien, puedo correr, puedo fidear, puedo batear, y nada, eh, traté de hacer las pequeñas cosas y mira el resultado. ¿Cómo te este, estás sintiendo aquí? Muy bien, gracias a Dios, me sí. recibieron con un tremendo ánimo, la gente me trata aquí excelente, este, estoy en un tremendo ambiente. ¿Tiene igual, ¿Qué meta tiene aquí? Este, nada, como te digo, no hay ninguna meta todavía. Eh, seguirse adelante, hacer lo que sea hacer, eh, tratar de poner la bola en juego, tratar de contribuir en la cosa, las cosas que necesita el equipo y nada, darle, tratar de darle el triunfo. Tú eres un veterano, pero cuando sacaron de quinto bate y. ¿Qué pasó? ¿Tuviste presión? No, presión no, Hace demasiados años en béisbol y la presión ya se fue. Estoy en béisbol y béisbol se juega donde sea, este, nada ya estoy acostumbrado a, la, a eso. He bateado de primero, de segundo, de tercero, cuarto, de quinto. Eh, ya estoy acostumbrado a eso, no hay ninguna presión. ¿Y cómo ve el equipo de la saga? Eh, le, tiene tre, tre, tremenda, tremendo muchachos aquí, este, tiene tremenda proyección. Eh, los muchachos están jugando con un tremendo ánimo, que es lo que se necesita, todo el mundo en armonía. Todo el mundo está tratando de hacer eh, las pequeñas cosas, lo que gana el juego y lo que puedan sacar a que la saga. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio, y buena suerte. Gracias, papá.